Levántate. Take off. The home has been updated. Please check it on the map. otra bolera. Esta es la calma antes de la tormenta. Llegó la tormenta. Enduro, 17 de descenso, 32 T, piñón 11, 42. Y esta subida es terrible. Manubrio al pecho o pecho al manubrio. estuve en esta misma situación hace dos días adentro de esa mochila ya no hay tantas cosas como antes de ayer pero está metido el dron, el gimbal con la cámara hicimos unas tomas bacanes que quedaron preciosas pero... Oh, he descubierto todas las maneras posibles de borrar material que existen voy en la segunda, la primera fue... ¿qué pasó la primera vez? Ah, sí, la primera no pasé los archivos o no comprobé que estuvieran pasados y... Formateé la tarjeta Lo que me pasó ahora fue mucho más rebuscado Pasé las tomas del computador Eran tres tarjetas, eran las tomas del gimbal Las tomas del drone y las tomas de La session, la que está grabando ahora Las pasé, formateé las tarjetas Me puse a editar el video de, El video de los tokens Que probablemente ya lo vieron hace poco Y algo pasó con ese video que se fue a negro Lo único que quedó fue el audio Así que dije, shit, control Control Z una vez, dos veces, tres veces, recuperé finalmente el material. Y cuando me doy vuelta, veo el, la carpeta drone, me meto y no estaba ni uno de los tres materiales de las tres cámaras. Oh, y casi me pongo a llorar. Pero en fin, eso ya fue, ya pasó. Ahora estamos de nuevo en las mismas. Y decidí que, aparte de probar el drone y el gimbal que estaba en eso ya hace días, vamos a hacer un sick edit con la FUS. La última vez que ocupé esto, probé el Follow Me, probé el Active Track, probé una cantidad de cosas que quizás no podrían creer. Llegué de vuelta a la casa, seguí probando, no me convencí con nada, excepto lo que nadie hace. Este es el gimbal y este es mi intento de mejorar el audio. Como algunos saben, no sé si les he contado en realidad. Tengo una GoPro 4 que ocupaba para mis drones, por lo tanto tiene un lente que está modificado, este es rectilíneo. Aquí tengo una GoPro 4 que traté de conseguirme por mucho tiempo, finalmente la compré Este gimbal que es el Zhiyun Tech Rider M Dice funcionar con la GoPro 5 y la GoPro 4 Tengo mucha experiencia con el tema de los drones Y diseñé, armé y programé mis propios gimbal Sé que un gimbal no puede funcionar bien con dos cámaras que tengan distinto peso Porque la idea es que esté nivelada en la posición que uno la ponga Más o menos Probé la GoPro 4 con el lente modificado, en este gimbal el audio era perfecto y la estabilización era mejor todavía Así que ahora estoy ocupando este CTO Y estoy probando distintas maneras de ponerla en el pecho para ver cuál es más eficiente y cuál se, se golpea menos Vamos a hacer una prueba rápida de rigor Esto yo lo pongo ahí Oh, quizás puedo hacer camita con esto Volvamos al dron. Por un extraño motivo, del cual tengo certeza saber cuál es. Estos drones no los vuelan mucho con Wi-Fi. Ayer pasé todo el día configurándolo para que vuele de una manera decente. Si funciona, quizás hablemos más de eso en el futuro. Por ahora vamos a arriesgar el dron. mucho beta. modo avión, nada más. Wi-Fi. <risa> Esto va a ser una pésima idea. ¿Estamos listos para volar? ¿El resto no está nada listo? Ya. El plan es bastante ambicioso, y aquí el plan Levántate Ya, primero que nada Vamos al spot que queremos andar, y perdí toda mi señal, ¿qué pasó? Esto no es tan basura de manejar como casi todo el mundo piensa, estoy perdiendo señal de nuevo Y vamos a tratar de hacer una toma nunca antes vista, ahí veo mejor eh, Bon voyage Oh, tengo toda la antiparra empañada, pero ya no hay tiempo Sigue ahí Good boy! Hay algo que tengo que hacer acá, sobre el home point. Puse el dron por allá lejos, bajo. Ya veo por qué mucha gente choca ocupando este método. La respuesta del drone de repente es muy errónea. Vengo lentamente. ¿Dónde estás tú? Ahí estoy yo, como un tarado, manejando el DRAM. Ya vamos a tratar de saltar harto aquí. ¿Y yo me tengo que salir de tu camino, por supuesto? Sí. Buenas, chiquillos. Hola, cabrón. Hola, ¿qué tal? Oh, caí terriblemente feo. Esto va a ser de lo más ambicioso porque me estoy quedando sin batería. Y le estoy confiando mi drone a este teléfono. Vamos a tratar de hacer una camita. Y ahora, si aterrizamos y vuelven una sola pieza, estamos más bien que la cresta. Me confundo con estos joysticks. Los joysticks. Con los no joystick. Oh, low battery warning. Ven a mí. No puedo creer que lo haya logrado. Me cubrió una baja grande. Muy bien, Mavic. Venga para acá. Oh, ahí tienes. Ya. Lo que viene es un rectón gigante, así que vamos a seguir con gimbal. Oh, está muy ensuciado el lente No, dime que se va a pasar recién Muy ensuciado Acabo de llegar a Ría Quebradita Plan es hacer este segmento Con el gimbal y llegar a Chillancito En Chillancito quiero grabar el salto del árbol Así que vamos a ir pronto Para que no se levante el viento El único miedo que le tengo a esa pista es que con estos neumáticos neumático Realmente hay miseria Y descontrol Pero vamos a tratar de no irnos a piso Me acabo de quedar sin agua, eso significa que tengo que bajar La bicicleta se enríe a la sola, man. Ok, aquí estamos. Unleash the beast. Salir de ahí con wifi. Mm. Veamos qué opina Mavic. A ver si está tan emocionado como yo. Ignorar. Estoy en un cerro, no me molesten, weón. Cannot take off. Why, man? Battery error. ¿Qué tiene mi batería, bueno, no le creo nada. ¿Dónde está mi batería? 4, 3, 4, 3, 3 4, 17. Ya, eso está... Mm. Eso no está tan mal Pero sí Estoy con un problema de que tengo la batería desbalanceada Modo de proceder, si es que funciona Lo voy a dejar encendido un rato, a ver si se nivelan Y después en la casa lo voy a hacer un ciclo completo A ver si la rescato descargada 20 buf. No es nada Oh, aburrido estoy, esperando a ver si soluciona el problema No pierdo nada con esperar El tema del los drones hoy en día estaba muy de moda Y asumo que va a salir alguien diciéndome que, oh, que lo que estoy haciendo es peligroso De que el dron se va a ir volando Mi realidad es que llevo volando más de 10 años Partí volando avioncito de control remoto a combustible Para enseñarle a volar a mi papá El audio, este viento me lo puede estar haciendo bolsa Trabajé con drones cuando todavía no existían, había que comprar los motores, las piezas en su tiempo, tricóptero con giroscopos, eso era una locura. Ahora la tecnología ha llegado a esto. Tuve mis propios drones hasta como el año 2006, por ahí me compré un Inspire One, que es un DJI más grande, que lo volé mucho tiempo. Empecé a salir con él algunas carreras, me di cuenta que andaba con un bacallo gigante. Uh. Oh, vamos con todo el Mavic cumplía todas mis expectativas y se parecía mucho a mis diseños pero con todas las prestaciones de wifi, transmisión en HD, tocaba en la pantalla se mueve una estabilización tremenda y una imagen súper buena así que me cambié y he estado cerca pero hace... quizás me arrepienta decir esto hace como... el Mavic, el Inspire, lo último mío hace como 3 o 4 años no se me cae un dron lo cual es bastante para que sean drones que prácticamente los fabrican para que choquen hago lo que hago con el mayor cuidado posible ayer estuve haciendo todas las pruebas en, en un ambiente más o menos cerrado para que el dron no salga volando y no haga todas esas locuras y siento que estoy hablando demasiado y estoy esperando en exceso, ¿En qué va esto 4.27, 4.12 take off. esperar me está dando sed así que Voy a probar el gimbal en este segmento que le ha problemado muchísimo, que es todo lo que es chillancito, chillancito es lo máximo. Guardar todo esto y para la casa. La punta del árbol está muy tranquila, vamos. Uh. rompió oh, Rompí otra polera uh. ¡Pedrito! ¿Cómo están chiquillos? Casi me maté weón. Rajé la polera ¡Oh! Viene un camión gigante Ese camión viene con caballo ¡CABALLO! Sombrita eso ¡Oh! Estaba el cajón del Maipo ¡El weón enojado! Voy a poner música porque si no YouTube me, me dice el hey, tú, copyright Dejándonos de jugos, el dron funcionó <ríe> increíblemente bien La segunda batería voy a tener que revisarla, voy a tratar de salvarla de alguna manera El estabilizador de cámara me empecé a fijar en el último momento que estaba rebotando como loco en mi pecho Así que voy a ver las tomas y voy a ver qué tal Si no voy a ver la manera de, la manera de estabilizar un poco más la montura del chesty Acá están todos los cabros Bueno chiquillos ¿Tienen parche y todo? Sí Buena Siento el calor En la parte baja de mi cuerpo wow. ¿Por qué no me saques la rollera? Oh, oh Dios oh. oh, qué rico Todo esto va a mi A mi cajita Set Bike Hacks Gracias, compadre, por el tip Si no, esta camioneta sería un asco Papelar el cable, a todo esto, set buen porrazo, recuperate pronto Heal soon, Ya no me acuerdo que les estaba contando, pero esa cámara sigue grabando El gimbal, el gimbal iba rebotando como loco Así que voy a ver si funciona Voy a ver si tengo que estabilizar más la montura O si tengo que ocuparla de otra manera Y la idea de hacer todos estos tests Es tratar de ver la mejor manera de ocuparlo Y contarles cuál es Para sacarle el jugo a su estabilizador de cámara Gimbal. Mucho auto, una carreta. Si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo al que le pueda interesar hacer tomas de drones, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Sencillo.